De, de nuestra, de, de, de nuestro conglomerado. Estamos eh, en en acostumbrados a que las normas se cumplen con el pie en el cuello. O sea, yo, es muy raro que te vea un dominicano viviendo en República Dominicana, porque yo a veces no entiendo las actitudes de nosotros como, como ciudadanos dominicanos que queremos tanto esta nación, que queremos tanto este país, que nos vamos y duramos 20 años fuera de este país. Y aún seguimos pensando y añorando el dulce de coco, la arepita, la, el, el plátano majao, la, el, el churumbele. O sea, todas nuestras tradiciones y, toda tra y todo nuestro cariño, el merengue, la, la bachata, lo que sea. Sin embargo, sin embargo como estamos fuera, tratamos tan bien a esa República Dominicana, la, la queremos tanto que no parecemos, eh, parecemos otros ciudadanos cuando pisamos el Aeropuerto Internacional de las Américas. Porque de ahí en adelante ya somos otro otro ciudadano, ya ese ciudadano, ciudadano que no, que no respeta las leyes, que no respeta las normas, que no respeta que está al lado, que oye, que tenemos para hacer la, para hacer todo lo que tenemos que hacer, necesitamos obligatoriamente que un ojo nos vigile o con una mano nos golpee. Solamente así podemos cumplirle con las normas. Y no puede ser así. Tenemos que cambiar. Tenemos que hacer, tenemos que ser lo que somos fuera de este país. ¿Qué quiere decir? Que las normas están ahí, pero son tan débiles para su aplicación y son tan débiles para su ejecución que el mismo dominicano, que el mismo ciudadano no le, no le, toma, no le toma importancia. Ahora no es una importancia de, de Churchill, ahora no es una importancia de que yo estoy en mi país, a mí que me, no me embromen, no, es una importancia de salud, una importancia de muerte. Y hemos tenido ya, no, nosotros más que, más que ejemplos, hemos tenido múltiples de ejemplos, más de 400 000, más de 400 ejemplos que tenemos, que, están, que hoy no respiran, que están bajo ahora mismo bajo, lo, bajo tra, tras una lápida de un cementerio. O sea, estamos hablando de realidad, estamos hablando de, de que vivimos una etapa de una pandemia, vivimos una etapa de una cuarentena de más de 60 días. No queremos volver otra vez ahí. Queremos también que nuestro país, que depende de esa actitud que tengamos nosotros los dominicanos, ante esta situación, va a depender no solamente el desarrollo de, de económico, el desarrollo político, el desarrollo social, y también por ende, el, el cese o la, la eliminación de, este, de esta situación que nosotros estamos viviendo. Mira, Cero, vamos a echarle a eso que tú dices, con sobrada eh, seguridad, que hoy vamos a decir, ayer, el compromiso y la responsabilidad al inicio de esta pandemia, cuando toca la República Dominicana, era del sistema sanitario de la República Dominicana, llámese de nuestras claro. autoridades. Hoy día, hoy, miércoles 20, Sergio, es responsabilidad el el ciudadano. del ciudadano. Y vamos a echarle a esa parte al empresario que hoy abre sus puertas de su empresa y tiene el compromiso de hacer que se cumplan las normas y reglamentos que están establecidos. Por ejemplo, cuando aperturen ya eh, que han estado abiertos, un banco comercial, una empresa X, una mueblería, una tienda de respuesta, es responsabilidad del propietario, de sus administradores, hacer que se cumplan las normas, porque ya ahí eso ya se aparta del, del, de la vigilancia de nuestras autoridades. Si mañana abre la mueblería tal o la empresa tal y al, al comenzar a dar servicio no se cumple el distanciamiento, el uso de mascarilla, el uso de la limpieza de las manos con las manitas limpias, claro. va, va a ser un fracaso. Entonces, la e mañana la se, le a, se le va a echar la culpa a nuestras autoridades. Yo creo que las autoridades están cumpliendo con lo, con, con, con lo que debe ser, porque estas normas, esto que se ha tomado en el día de hoy ha sido de manera eh, consensuado, de manera eh, eh, consultado con quienes saben de esto y han sido autorizados. Ahora, el papel es nuestro de esos empresarios, de esos empleadores que hoy abren las puertas de sus empresas con el compromiso de atender eh, eh, y llevar a cabo las normas y reglas que ya están establecidas. Entonces, para evitar que sea una situación inmanejable, que se produzca una catástrofe, producto de, de, como tú decías ayer, que sea en turba, que comencemos a salir en las calles y no se cumplan las normas, para evitar una catástrofe, yo creo que debemos, o que deben los empleadores, las empresas, de manera estricta hacer que se cumplan las normas para de esta manera Sergio Romero y amigos televidentes que nos siguen a través de contacto diario poder poder pasar a una segunda etapa que es la intención. Entonces vamos a cumplir, vamos a, a, a ceñirnos a las normas que como yo decía ayer Sergio. Nadie puede alegar ignorancia porque claro. más de 60 días y cuidado. Visto, eh, no no pueden alegar ignorancia porque, se, lo porque a, su, a, su, a la siguiente puerta de él se murió uno. Claro, o sea, es, es, una, es una realidad. Además decía la doctora Sergio, hemos pagado un costo muy alto y no estamos hablando claro. de los 57 mil millones de pesos. No, no, no, y estamos de hablando de cuatro, cuatro de cuatrocientos y pico y muertos. De vida, de vida, de vida que se han perdido productos. De, la, de esta situación, que es el mundo que la ha estado viviendo y que ha sorprendido al mundo esta pandemia. Ahora sí tenemos nosotros la oportunidad de evitar que sigan contagiándose seres humanos y de esta manera que sigan muriendo personas. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos y en el día de hoy de los empleadores que cuando lleguen los clientes a su empresa cumplan con las normas eh, que ya están establecidas para evitar que sea una situación que se produzca una situación inmanejable por parte de las autoridades. Mira, Víctor, yo fui yo, ayer, el día de ayer, a un courier que, que, el que me yo pido las cosas. Y yo fui con mi mascarilla, con mis guantes. Y cuando la joven me vio, me dice: eh, Mire, yo le voy a decir algo. Usted sabe que yo he tenido más de hoy, como cuatro o cinco discusiones con personas que no quieren ponerse la mascarilla al entrar al negocio. Oye, Oye, ¿por dónde, ¿por dónde va el asunto? Porque la gente cree que con esta, eh, esta facilidad que hay, que hay que hacer porque la, la nación necesita movimiento económico y usted necesita movimiento económico y hasta en su psiqui saber que ya tiene un poquito de libertad, eso ayuda a su comportamiento como ser humano y ayuda a que su defensa corporal también aumente. Señor, no es que esto ha cesado, no es que esto se terminó, no es que esto ya, ya salimos de la crisis, no, no, no estamos en la, en la, en la, en la crisis, pero estamos evolucionando a tratar serio, la crisis. Y otra situación, no nos vamos a alocar, no se dejen seducir e inducir por los políticos, el día 5 claro. de julio tenemos elecciones. Protegidos como con, elecciones. Con un quirófano. Entonces, elecciones que deben llevarse a cabo porque lo exige la constitución nuestra, que hay que hacer elecciones el día 5 y en agosto tiene que haber cambio de, de, de mando. Miren, Entonces, miren, para algunos políticos para algunos, lo único que le interesa es el voto. Después que usted vote puede morirse. Exactamente. Puede morirse, exactamente. a él no le importa. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Así como yo he dicho que al llegar a una empresa buscar un servicio y, y los empleadores deben exigirnos al momento de permitir que ingresemos a una de las empresas, deben exigirnos que debemos cumplir con esas normas que están establecidas. Así mismo entiendo yo que la Junta, los partidos políticos y nosotros como ciudadanos debemos exigirlo, no se dejen seducir. Como se locos, ellos, si ustedes van a dar cuenta, si ellos piensan en usted, así como lo orientan para que ustedes voten, así Hay como cosa, lo deben orientar para que usted se cuide, recordarle si se le ha olvidado cosa que yo duro lo que pasó el 15 de marzo sí, un bueno. día después hasta el día de hoy en lo que estamos metidos ¿verdad? que eh, es, fue responsabilidad producto de esa de las elecciones del 15 de marzo lo que estamos viviendo hoy que hayan muerto tantas personas no vamos a evitar repetir esta situación con esto, recordar, con esto nosotros no estamos diciendo que no se vaya a votar a ni reputado, impedimento a la